hola qué tal muchachos cómo están bienvenidos más una nueva aventura y este video, pues les quería comentar les quería platicar pues ya tenemos un vehículo un bochito ¿no? ya le hemos venido haciendo varias cosas en realidad faltaba documentación y arreglos de motores ya lo hemos hecho y ahorita lo estamos haciendo cosas ya estéticas entonces pues ahorita que viene el intro les enseño entonces como les iba diciendo muchachos Es un buchito rojo super lindo Verán ahorita les voy a enseñar Para que lo puedan apreciar Es motor 1600 Y ya lo hemos pintado Estamos viendo un par de cosas Así está el carrín Vamos a poner los Joaquín Y ahorita vamos ya a pintar eso y a lavar Queríamos sacar que este Pero no se sé puro, no se sé puro Y ahí está este es el bochito. Ahorita le estamos sacando los asientos. Ya le vamos a cambiar el volante. Ya le hemos pintado por aquí. Radio. Ahorita vamos a pintar el piso otra vez. Miren. Este es el bochito. Es placas guayas. Y aquí está lo que se le Ya está el motor al tiro. Solo falta cambiar el, una cosita que suena. Y ya. Entonces por aquí le hemos hecho esto para poner los celulares, celular, celular. Esto vamos a lavar, vamos a lavar. Entonces miren, y no sé si cambiarle el, el cable de los de vidrios y a ver qué. Ya he sacado la batería. Esos son parlantes que yo puse. Estoy sacando el haciendo. Entonces miren, está súper sucio. Entonces voy a dejar lo mejor que pueda y a pintar otra vez este piso. Bueno muchachas ya hemos pintado el piso, no como pueden ver ya está prácticamente pintado todo. Todo, todo, todo, todo, todo. Y eh, ya pusimos las llantas que estaban atrás, adelante de atrás, porque pues son las ideales. Acá también ya pinté un poco. Bueno el fondo de atrás no pude pero el de acá sí se pudo. Y los tubos también quedaron geniales. Ahí está te lo voy a poner. Aquí también para que se pueda apreciar. Estos cables ya los voy a cambiar porque son de acá Y ya pinté el freno Este freno ya lo pinté Estaba de gris pero lo pinté ya negro Y así es el bochito Esto pintó mi ñaña Y ahorita vamos a sujetar los focos Justo que les comentaba el tema de los focos Lo vamos a hacer Aquí también ya lo pinté en negro Y vamos a ver qué tal nos va a estar ahí lavado varias cosas que por aquí están los asientos, ya se ven más limpios las moquetas el carro también acá está este, este de aquí también ya le pinté como se puede apreciar entonces eso básicamente el bochito es un proyecto, espero que vaya avanzando súper bien y falta pegarle las calcomanías, espero poderlo hacer hoy o pues si no será el próximo video, pero ese es el mucho proyecto, entonces básicamente eh, ya les contaré cómo todo fue todo el proceso. estos pocos también quisiera cambiarle por otros mejores que se vea más deportivo. ya sé que pues el pichirín no es un auto deportivo, pero puede pintarse a eso. entonces déjense un buen like.